Abandonar la política de un país, dos sistemas y prometió sancionar a funcionarios chinos que, según Washington, han menoscabado las libertades de Hong Kong. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha instado a Estados Unidos a dejar de interferir en los asuntos internos y ha advertido que se adoptarán contramedidas en caso de que continúen las presiones y la injerencia. Vamos a ver en el siguiente clip en qué consiste esta normativa y qué reacciones ha provocado. fechado el 1 de junio del 2020. Titulado, el plan de pandemia sionista más disturbios explota en sus caras. Arrancamos, gracias. El plan a largo plazo inventado por los sionistas satánicos para matar miles de millones está explotando en sus caras tras el fracaso de sus disturbios y la falsa pandemia. Ahora, las fuerzas militares y de inteligencia del mundo los están persiguiendo activamente, según múltiples fuentes, incluidas las declaraciones oficiales del gobierno. La violencia instigada y llevada a cabo por Antifa y otros grupos similares en relación con los disturbios es el terrorismo interno y será tratada en consecuencia, dice el fiscal general de los Estados Unidos William Barr. Eso incluye el uso del poder ilimitado de nuestros militares y muchos arrestos, tuiteó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las investigaciones forenses muestran que los disturbios en Hong Kong, así como los disturbios en los Estados Unidos, son financiados por los satanistas que intentan desesperadamente iniciar una tercera guerra mundial entre los Estados Unidos y China. Gangsters con sede en Taiwán han subcontratado el trabajo de los sionistas y financiado estos disturbios a través de una sinagoga de Satanás en Vancouver, Canadá, y gangsters traficantes de heroína en Hong Kong, según fuentes de la sociedad secreta asiática. Sintiendo la derrota, los iniciados de alto nivel en el cabal, K, Espíritu, Vaya, del dios Val, igual set igual satán, están rescatando, como se puede ver en la siguiente misiva que nos envió un miembro disidente de la familia Rockefeller. Bill Gates y David Rockefeller organizaron una reunión parte de la Universidad Rockefeller en 2009. Otros invitados de esta reunión de multimillonarios fueron, Warren Buffett, Josh Soros, Ted Turner y Oprah Winfrey. Ninguno de ellos expresó oposición a los propósitos declarados de esta reunión, que fueron, realizar abortos masivos en el genésicos masivos, guerra electrónica, guerra química y guerra primer mundo, para reducir el población mundial de 7.000 millones a un mínimo.